callas, calabazas, cristalinas saludos para Argentina, esto lo puede ver por favor, Roja TV en YouTube, sí, no, no, quieren que lo pase, porque te lo descubre ¿O la descubre no, no, no, descubren tv pueden verlo TV, pueden verlo por YouTube ¿Cómo le hace? Estamos aquí, ¿no? ¿Eh? Y hace una semana. Una semana. Hicimos Cartagena. Ahora me quito esta caja porque está muy ¿Sí? como acá. Bueno, es ¿Sí? Cartagena. Eh, y bueno, Santa Marta. Sí, sí, Cairona. Y ahora nos quemamos un poquito. Pareja, esposo. Pareja, pareja, esposo, no, no, concubino. Ah, bueno. No tenemos título, no tenemos anillo. Pero sí. hace mucho que estamos juntos. Pero puedes hablar ¿eh? a papá mamá. ¿eh? Vivimos juntos, vivimos juntos. <risa> todos. Tenemos un perrito. A <risa> la mascota. La mascota. ¿Y cómo le ha parecido el país? Hermoso. Listo. Listo. Listo. Mazo. Sí, sí. Cartagena muy pintoresco. Sí. Esto acá, fabuloso. El color del mar. Nosotros Ay, no, a... sí. no estamos acostumbrados a ver este, ¿No? este mar. De sí. agua. Clarita. Clarita. Yo que se lo traes es aún más lindo. Sí. Siete mares, el mar de los siete mares. ¿Ah, ¿Van a ir a San Andrés? ¿Van a ir a San Andrés? Sí, sí, sí. sí. No la... Vaya, vaya, qué rico, es delicioso, la verdad vale la pena. Y ahí me Ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana, ah, como mi hija. Sí, Sergio. Sergio, bueno, Sergio, hola. Pueden seguir pasando muchos años más, no solamente ahora por muchos países y Colombia, porque en Colombia hay mucho nosotros sí, sí, Yo... tenemos ganas de hacer el eje este cafetero también sí, ya muy ya bueno, que... ah, rico, rico con el tema de la sí. pandemia pero tiene que pagar por nuestra ciudad, por Ibagué <risa> allá, con mucho gusto ya ah, ¿sí? sí, nos llaman, ah, es... estamos en Ibagué y el tamal, el tamal en Ibagué, el Tolima es muy conocido eh, o sea, las la, la, la, la tradicional tradicionales de junio y la gastronomía es el tamal tamal, la lechona el tamal que viene es el tamal es un, un eh, por decirlo así un alimento delicioso envuelto en hojas de plátano con, con una masa especial que tiene papa que tiene presa de buen pollo tiene carne de cerdo ¿sí? con buena sol todo lo delicioso ¿Y huevo? y huevo. Sí. Tamal con arroz no está mal tolimense. es de otro río El de nosotros tiene más que todo masita tiene papa, tiene lo que le cabe. ¿Sí? ¿Ese es Ese está bastante. Es una comida nutritiva, nutritiva eh. deliciosa. Ese es el plato tradicional por decirlo así de nuestra tierra. La lechona. La lechona hay dos tres partes muy buenas y es muy exclusivo y la fiesta de son en junio. en junio nosotros hemos venido aquí ya varias veces a la costa en Santa Marta, Cartagena, ya y ya nos hacía falta otra vez este este, este de, de agradable ambiente de playa, brisa y mar es sí. parte tranquila, es esta zona tranquila nosotros en 2019 vinimos a Europa hicimos todo lo que es la parte de Barcelona, Cirones en Venecia, que es en Roma y esto es París sí. y la verdad que es hermoso pero nada como, como, como nuestros países, ¿no? El no, color, no como la, no, la ver. la gente eh, es distinta mucho más fría sí. acá lo lindo es eso, el calor de la sí. gente es más comoduro, ¿no? más acostumbrado a ¿eh? esto eh, eh, pero bueno, cada, cada lugar tiene lo suyo a en de vecina se, eh, eh, va mucho colombiano y le, le agrada es Habla mucho de la el churrasco, ¿no? El churrasco, el churrasco, de la carne, sí, vino, sí, buen vino, buen vino, maradona. Bueno, los que son amantes al fútbol, ¿no? Pero los que más amantes a la gastronomía. A... Hay mucha variedad, mucha variedad. Sí, usted va a la pero va a encontrar que poquito de comida similar a la rueda, muy deliciosa. Parecido a, parecido así a, a la comida paisa. ¿Ya ha ido a Medellín? No, yo tuve. Sí, ¿Y a la comida, paz, ir a Medellín? La comida paisa contiene un que lleva ¿no? frijol, arepa, maduro, chorizo, huevo, mucha arepa. mucha arepa y eso es básicamente... ¿eh? primordial, pero en el, delicio, el, el patacón es de esta zona ¿no? el patacón es de acá el patacón es de acá por decimos aquí en nuestra tierra también comemos mucho patacón en el, el patacón es de yuca el patacón es de plátano es de plátano si, sí, el de acá es el eh, lo que se llama a ver le digo, como se llama el de la yuca aquí en esta región ¿Eh? El, que me el pollo yuca El pollo yuca Es mucho patacón ah, sí, sí, Es de plátano ah, el, sí, sí. El, el plátano es el verde El verde este es el, plátano, este es el que, que se cocina Es tachero, no se, puede comer, se puede comer como la, bana, como la banana Como la banana como el no, eh, no, no Esta la banana Y hay otro que es el plátano Que es como la banana Si que son grandes sí se cocina no se puede comer la banana, la banana que dice bien verde ustedes pueden hacer más cosas ¿No? ah, sí, pues, pues, Porque son no, no, más costantes no cuando ya nos ha crecido un poquitico de sal no, muy rico en la casa <risa> de la diva, a que se nos va a comemos para no, comemos carne bueno, argentinos, Sergio y Ana, vea gusto haberlos conocido aquí en medio de este hermoso sitio de Playa Blanca Barú, en Cartagena. Y esperamos que llegue a nuestra región, allá en el departamento del Tolima, cerca del eje en el Quindío, para que disfruten también del tamar y la lechona. Ana, ¿ya comió lechona? No, no. Tienen que ir allá, entonces... Ahora le damos el teléfono para cuando pasen por Ibagué con gusto allá. Eh, Les podemos colaborar en asesorarlos, en guiarlos, para que ustedes se deleiten de esa gastronomía tan importante de y, y, y, y que lleguen a, a todos los retinos que puedan amigos suyos, sí. al departamento del Tolima. Este final también se vende la lechona y hay otro sitio muy bonito que ahorita en este momento está, eh, por la pandemia está digamos restringido que es la avena, la avena de la avena, la avena, Sí. De leche, eh, yucarina, y, y ahí venden también los marranos, <ríe> los huesos de marrano, los de marrano, los huesos de, de marrano. ¿El, el, el marrano ¿qué, qué vendría a ser? ¿Viene a ser como la hechola? Ah, por eso eh, que le decían a Kiko, eh, cachete de marrana flaca. <ríe> <ríe> es un cerdo. Sí, claro. eh, el Tolimao es muy... Consume mucho el cerdo, el marrano. Sí, lo que pasa es que eh, allá en el Tolima se consume mucho el cerdo, el marrano, en la lechona. Y en ver de ello los huesos de marrano muy conocido los, y hay mucha gente eh, turista sí, sí. entonces esa y en espiral también y la parte del huila los achiras, los famosos achiras ¿no? la chira es muy deliciosa la chira es como una cosita así ¿eh? deliciosa de, de, bizcochito, ah, de bizcochito de maíz entonces, de maíz sí. delicioso no, aquí hay mucho por conocer no, llorga, eh. Mucha comida. Mucha comida. Sí, sí, comida gastronómica sí, hay en mejor, la, no sé la... que usted quiera. Bueno, nosotros íbamos a hacer Medellín en un principio, porque nosotros sacamos los aéreos en el 2015, en 2020, en marzo. Y cuando arrancó la pandemia, nos cancelaron y nos, nos, nos pusimos para esta fecha. Y como está todo este tema de COVID y qué sucedió, dijimos, bueno, nos achicamos a lugares y hacemos la cosa pero la idea es volver a hacer viaje en este cafetero y Ay, conocer un poquito más. Claro. O sea que van a estar en Colombia hasta cuándo? Y nos quedamos hasta la semana que viene, el jueves ya partimos para Argentina. Argentina. Nos quedamos cinco días en San Andrés. A ah rico, San delicioso, delicioso. Bueno y qué parte de Argentina bien? De... Nosotros... Yo soy de Rosario. Rosario y Ana. Y Ana es de un pueblito que queda cerquita, que se llama María Susana. Es un pueblito... Eh... Es todo campo. Ah, ¿por eh, ¿Y por qué vinieron a Colombia? Vinimos a Colombia porque a mí siempre me... A mí siempre me, me picó la gana de venir a conocer. ¿La primera vez? Es la primera vez que venimos acá, sí. sí cómo lo han eh... tratado? ¿Cómo se has sentido? No, me... no, nos han hecho sentir muy bien. Es muy acogedor Colombia. Sí. Por lo menos Cartagena... Eh, al principio nos sentíamos medio raros, porque era mucho vendedor, mucho... Sí, aquí también, ¿eh? Eh, pero bueno, nos acostumbramos enseguida a decir gracias, y, y no, la pasamos bien. No, no. Eh, recorrimos bastante, hicimos un free tour en Cartagena, eh, caminando, así que fuimos a varios lugares. No, muy bonito, muy bonito. Y esto, no, no me lo imaginaba. Cuando veníamos para acá... Eh, no pensaba que iba a ser así, uno lo ve por televisión, en fotos y, y no, no es lo mismo, mismo, no es lo mismo. No claro, lo claro, mismo, che. Claro. che. Bueno, Bueno, ha sido bueno haber este compartido aquí con Sergio y a todos los señores de Nuestro Canapa Orca TV. Mira, esas cosas que yo hago aquí en familia, visitando eh, las regiones de nuestro país. Eh, las comparto con ustedes porque uno encuentra historias y conoce y la verdad que eso es maravilloso entonces eh, che despírate despídate que viva Argentina que viva Colombia bueno que viva Argentina y que viva Colombia. Colombia que viva Colombia Colombia bueno que viva Tolima hello <risa> otro grupito allá otro grupito allá del Tolema me encontré con esos amigos que están allá vean amigos Julián, mi bueno, no era top pero ya parecido a María Alejandra María Jiménez a María Juliana y el rey de Megatex está financiando este este <risa> y qué qué me qué me de? bueno chao chao y chao chao Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicio de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310 7794 Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal.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 Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatesh, recibimos todas las tarjetas.